Si es momento de aumentar también peso de Jayil o si es momento de ser más conservadores. Voy a cambiar el orden. voy a empezar ahora por María. Pues en cuanto a Jayil, la verdad es que nosotros los últimos eh, seis meses hemos mantenido incluso bajado algo la exposición a Jayil, que bueno que está ahora mismo en torno al 28% de, de, del fondo, ¿no?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 En HIG general y mucho menos en todas las emisiones que se han hecho apalancadas de, de, para financiar compras. ¿no? Empresas que tengan cárceles, has dicho. ¿no? ¿Qué? Empresas que tengan tenemos cárceles? Tenemos una incluso alguna, porque lo que estamos buscando al final son activos reales. O porque sea, porque van a aumentar mucho los impagos y van a meternos a todos en. Algunos, a lo mejor no, pero, pero lo, que queremos, lo que queremos realmente es buscar cosas que, que tengan activos tangibles por si, por si la inflación está aquí mucho más tiempo.